Los residentes en la urbanización Brugal hacen un llamado a las autoridades competentes a que solucionen los problemas de calles y de la cloaca en ese lugar. Todo eso, tú puedes imaginarte que, que todas las personas de para allá arriba desagüen todos sus hoyos y tú, tú, todo eso, eso es agua negra, es una de, de, de, de, de fregadero, eso es que la gente bota o sus cosas, aquí todos los hoyos se llenan. Pero mira ahí ese edificio, ahora fue que inició, con el tiempo eso se va a llenar ahí también, porque aquí no, no resuelve nada. Entonces, ay ay ay muchachos, la gente cuando viene por aquí de una vez dice, dice ay no, pero por aquí no se puede vivir. pero ya que uno tiene su casa hace años, imagínate. Y que esto lo han dejado abandonado, este chin de calle, esta gente dijeron que iban a arreglar esto, aquí allá la ceja y nunca han arreglado nada. Todo esto abandonado el transitario. Mira cómo está eso, mira. que Esto no, no tiene padrino ni nada. Esto tiene pila de años así. Esto aquí uno está, ya tú sabes, que no se si ha ido uno porque pues, no puede botar la casa. Pero esto es increíble aquí, aquí nadie arregla nada, aquí nada me promesa. Y NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.